Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy traemos el tercer vídeo del desafío ibérico correspondiente al Ibice de Ronda. Aunque este vídeo me ha traído muchos creaderos y varios enfados porque he encontrado bastantes animales bugueados. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el lago Javier, en la mesetita que hay al, al este. Ahí vemos un Ibice nivel 4. Cogemos el ct 06 disparamos, vaya. ¿No le hemos dado bien? Sí, sí, sí, sí, le hemos dado bien que ha caído, y vamos a, a recoger nuestro animal. Este es el tercer vídeo que quiero hacer dedicado al desafío ibérico, concretamente al Ibiza de Ronda, y a ver qué otra se nos da la, la jornada. Ya vemos nuestro animal, vamos a ir corriendo un poquito... Vemos el impacto, es un muy buen impacto de, de sangre Y vamos a ver la puntuación que nos arroja 96 con 10 Un buen impacto en los pulmones Vemos que muy bonito el animal Y continuamos cazando Vamos a coger los primáticos por si viéramos algún otro animal Y poder hacer el, el lance correspondiente no vemos nada, así que nos agachamos y vamos a continuar avanzando A ver qué nos depara la jornada de hoy Hemos subido un poquito más, vamos a buscar con nuestros prismáticos Nada, no vemos nada Vemos la huella de anima que estamos siguiendo Mira, ahí tenemos un nivel 4 Vamos a coger nuestro rifle y... Disparamos nosotros salen corriendo a ver si podemos hacer el lance cuando pase la carrera vaya vaya vaya vamos a ver vale, se me ha escapado el tiro por respirar demasiado a ver si lo puedo localizar otra vez no vamos vamos deprisa va de y no, no tenemos ángulo pues nada vamos a recoger nuestro nuestro íbice una lástima Haber pegado ese tiro así mal Sin esperarme, yo creo que me he puesto nervioso Y he, y he apretado el botón del ratón sin querer Pero bueno Vamos a ver qué puntuación nos, nos arroja Tiene un buen impacto de sangre 95-80 Un animal muy bonito Y vamos a ver si vemos algún otro Cogemos nuestros prismáticos miramos el horizonte no vemos nada no corriendo aquí despacito andando que si no hacemos mucho ruido y continuamos el recorrido a ver qué nos qué nos encontramos hoy nos hemos desplazado un poquito más al este al lado de la javier ahí vemos un nivel 4 sale corriendo nos ha visto vamos a intentar el lance la distancia cogemos el 30 06 ponemos la distancia y ¡pum! disparamos el animal ha batido pero creo creo que le he dado mal y le he dado la cabeza bueno ahora lo, ahora lo veremos cuando cuando lo recojamos nos pegamos la carrera de rigor cogemos nuestro gps para ver la, la ubicación del ...del animal... ...y vamos a recogerlo... ...quiero recalcaros que... ...aquí en esta zona del lago Javier... ...el lago de los olivos... ...en esa meseta... ...podemos encontrar el... ...el ibice de ronda... ...es... ...yo creo que es el segundo más... ...más grande que hay... ...después del de Biceite... ...ya vemos ahí al... ...a nuestro animal... ...cogemos los prismáticos... ...mira vemos una hembra... No, no vamos a no vamos a hacer el, el lance y a ver la puntuación que nos arroja 101 es una plata porque le hemos dado la cabeza como iba la carrera hemos fastidiado el el trofeo pero bueno son cosas que pasan a veces lo aceptamos bien y otras veces pues no no aceptamos así que vamos a, a continuar cazando por esta zona de aquí del este del mapa, del sureste del mapa Vemos allí en el cortado los animales correr Ahí vemos otro nivel 3, un nivel 4 vemos cómo suben Suben el cortado ese de, de la esta. vamos a hacer el lance y bien, uno ha caído Vamos a intentar hacer otro Vale He fallado, estaba corriendo Vamos a, a recargar la munición, aunque me queda poca. Y vamos a localizarlo. No, he fallado. He vuelto a fallar. Vamos a. Ya, ya, he vuelto a fallar. No, no ha sido por poco. Ha sido, pero... Vale, nada, otra vez tampoco. Así que no, no, no voy a gastar más munición. Vamos a recoger nuestro. Nuestro nivel 4 que vimos, así que, y luego tendremos que ir a, a un puesto a, a recargar, porque nos queda muy poca munición Nos pegamos una buena carrerita para que nos suban las pulsaciones Pero bueno, luego nos pararemos y descansaremos un poco y volverá a, volver a toda su ser vemos la presión energética el anterior que, ma que matamos y este que hemos matado ahora y ahora vamos a intentar localizarlo lo que pasa a ver cómo podemos subir por aquí vamos a intentar subir en diagonal vamos a tener que girar un poquito hacia arriba vamos a buscar una buena zona para poder subir que esto realmente es un camino de cabras. Vamos a ver si vemos algún trono. Eso no. Creía que era uno, pero es una, una sombra de una grieta de la roca. Así que vamos para arriba. Rodeamos esta roca que no, no nos va a dejar subir. Tendrían que volver a poner... Bueno, volver a ponernos. Yo pienso que deben de poner que nos podamos ayudar con las manos para subir. Pero bueno. Ya vemos nuestro animal abatido allá, allá arriba así que vamos a pegar una pequeñita carrerita y a ver qué puntuación nos arroja que la cuerna es muy interesante escuchamos el válido de otro 101,90 la verdad es que es un animal muy bello un buen impacto y vamos a a continuar cazando a ver si vemos algún otro por aquí que no haya subido y podemos hacer el lance si no tendremos que, que subir arriba y a ver qué nos encontramos no vemos nada abajo en el valle pues subiremos, subiremos arriba ya hemos conseguido subir y vemos allá arriba un animal, un nivel 4 junto con otros vamos a intentar hacer el lance uno ha caído y otro, no sé si le he dado o he fallado. Pero bueno, los otros han salido han salido huyendo. Creo que sí le he dado, pero bueno, ahora lo veremos. Cogemos nuestro GPS. Vamos a coger el prismático, a ver si lo vemos. Mira, allí lo vemos, pero... Cogemos el este, no, se lo... No se nos mete hacia abajo no se ha escondido no podemos hacer el lance vuelve a subir vuelve a subir nada es fallado ese he fallado cuando he disparado se ha se ha movido hacia hacia la derecha y ha fallado ese tiro recargamos y en el próximo esto tenemos que ir al puesto a recargar porque nos queda muy poquita munición Cogemos a los prismáticos, a ver si vemos alguno... Mira, mira ahí vemos lo que son muflones. No son muflones, no nos interesa. Pues nada, a recoger nuestro... Nuestro íbice. Vamos despacito. Tampoco queremos hacer mucho ruido. Aunque ya los hemos asustado bastante con, con el disparo. Y ahora a recoger nuestro mufrún que lo, Perdón, nuestro íbice Que lo vemos aquí de lo que hemos visto antes corriendo a, en, a lo lejos Vaya, no podemos subir A ver... Ahora Un oro 99,30 Un animal precioso Y vamos a continuar, vamos a subir Hacia arriba, si podemos porque como he dicho antes, este, realmente esto es un camino de cabras. Vamos, subimos por aquí. Saltito hacia arriba. Nos tendría que poner las manos para para ayudarnos a subir. Pero por lo visto no, no interesa hacer eso. Ya hemos subido, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver el mapa para que veáis la zona donde donde estamos cazando concretamente en la meseta que tenemos a, al oeste del lago Javier y seguimos buscando animales con, con nuestros primáticos hemos cambiado de partida multi, ahí vemos animales que van avanzando, un nivel 3 otro nivel 3 otro nivel 3 vamos a intentar hacer el lance le hemos recargado, y disparamos. Ese ha caído, nosotros han salido huyendo, así que iremos a, a recoger nuestros animales. Vamos a la carrera porque somos conscientes de que los animales han huido, entonces tampoco nos molesta mucho el, el ruido que vamos, que vamos a hacer. Ya estamos llegando para recoger nuestro animal, ya lo vemos ahí, a lo lejos, seguimos avanzando, vemos el impacto de sangre que ha sido un impacto muy bueno, cogemos el rifle a ver alguno que se haya rezagado, pero no, no encontramos nada. Así que recogeremos nuestro nuestro íbice de ronda. 87,50. Una plata. Un animal muy bonito. Casi rozando el oro. Y vamos a coger los prismáticos. Para ver si en, en la lejanía localizamos algún otro íbice. No vemos nada. Así que seguimos mirando, y si no, pues continuamos con, con la caza no en el horizonte. Así que avanzamos y seguimos. Vemos un animal ahí enfrente. Vamos a coger el arco, hacer el lance con él. Apuntamos y disparamos. El animal ha caído. Tenía una cuerna media, o sea que será un nivel 3, nivel 4. le vemos a otro y disparamos no se ha si hubiéramos hecho el lance con el con el rifle hubiera salido huyendo pero al hacerlo con el arco me he minimizado el ruido y lo hemos podido abatir vamos a por el primero un nivel 3 79,20. con 20 y el otro efectivamente un nivel 4 98, una muy buena puntuación y continuamos con, con la caza vamos a seguir avanzando cogemos nuestros prismáticos escuchamos las llamadas son muflón no nos entresan los muflones hoy y vamos a seguir avanzando a ver si encontramos más íbices en esta zona de del lago Javier en la meseta que, que tenemos a, a la izquierda no vemos nada mientras avanzamos, así que seguramente nos iremos a otra parte o quizás a, a otra partida multi, puesto que está aquí ya casi anocheciendo y no, no vemos nada. Nos hemos venido a otra partida multi, vemos ahí una hembra... ...y un macho al lado... ...vamos a intentar hacer lance al macho... ...bien... ...disparamos... salen huyendo el resto... ...es eh, una buena manada... ...vaya... ...a ese le hemos dado... ...pero yo creo que le hemos dado en el, ...en los cuatro traseros... ...es decir... ...nos ha salido el tío por el culo... ...con perdón... ...que esto lo pueden ver niños... ...así que vamos a... ...a recoger nuestro animal... El ...primero no sabemos qué era pero tenía una, una cuerna bonita no lo hemos podido identificar con, con la tecla E ¿eh? y efectivamente con 96,50 un oro un animal muy bonito la verdad que tiene una cuerna muy bonita vamos a guardarla que si sí me ha gustado ya no por la puntuación sino por, por cómo era la cuerna del animal porque ahí podemos encontrar animales que son legendarios o diamantes que tienen unas cuernas feísimas. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la sangre del otro que disparamos en los cuartos traseros. Vamos avanzando. Sí, ya vemos ahí un impacto. Es un impacto superficial, o sea, que lo hemos dado en los cuartos traseros. Escuchamos la llamada de apareamiento de los que han salido corriendo y ya vemos ahí el contorno de, del animal que abatimos a la carrera a ver qué puntuación nos, nos arroja estamos llegando y nos ha dado un bronce, con 81,20 porque le hemos dado en los cuartos traseros ¿Lo veis cómo le hemos dado? así que vamos a seguir cazando miramos a ver los animales si encontramos los animales que han, que han salido huyendo no vemos nada así que nos adentraremos más más en el bosque seguimos mirando no encontramos no vemos nada de los animales que han, que han ido huyendo pues nos vamos a ir acercando poco a poco, bueno, acercándonos avanzando, porque no nos acercamos, porque todavía no sabemos dónde están los animales, y a ver si podemos hacer unos lances bonitos. Volvemos a mirar, no vemos nada, y continuamos la caza. Vemos allí un animal, un nivel 4, con una muy buena puntuación, 109 hacemos el lance vaya si nos está poniendo otro disparamos disparamos no me está gustando no me está gustando lo que estoy viendo los animales no salen corriendo posiblemente se haya moviado como que hay para atrás no, no, me, no me gusta lo que he visto pero bueno vamos a a recoger otros animales Ahí vemos la presión cinegética No es normal que cuando se disparemos a un animal Que esté al lado no, no salga corriendo Me huele que está bugueado O que algún otro jugador De la partida está utilizando Alguna serie de ayuda E impide Impide que funcione bien el juego Tenemos una plata Tenemos otra un diamante, 109, desde luego, un 109,60, un arma muy bonito, pero que se ha perdido un poquito la emoción porque creo que se han bugueado los animales y eso no, no, no es bueno. Vamos a guardar de todas maneras para luego hacer el trofeo, vamos a recoger el otro, no nos funciona le estamos dando a tecla ¿eh? y no nos funciona efectivamente la partida se ha bugueado se ha bugueado o sea que algún otro jugador está utilizando alguna serie de trucos o ayuda que impide el normal funcionamiento de los juegos es una lástima porque esto es un juego precioso de caza el hombre contra el animal y si no damos la opción al animal de defenderse o a salir corriendo a huir, pues no, no esto. La verdad es que, que no me gusta lo que estoy viendo. Ahí vemos otro animal que ni se inmuta. Lo vamos a empujar, mira, me pongo encima de él. No, esto no, esto no, no puede ser. Lo vemos, sería un animal bonito, nivel 3, pero no. Esto está esto está bugueado. No, no me gusta lo que estoy viendo. Ahí vemos lo que no podemos coger. Mira, esta es la zona donde hemos estado cazando, pero mira, vamos a abandonar esta partida y nos iremos a otra porque esto no, no me gusta. Hemos cambiado de, de partida multi, porque la otra está bugueada. Ahí vemos un, una serie de animales. Vamos a intentar un lance. Vaya, ese es el nivel 4 que teníamos antes. Se nos ha escondido. Así que vamos a... ...hace el lance... ...mira, ahí tenemos... A... Vaya, hemos fallado el segundo tiro... ...vemos cómo corren... ...ya ¿No ves la diferencia de la partida de antes... ...la partida de antes se había bugueado los animales se quedaban estáticos... ...y esto no es caza... ...la caza es que uno pega, pega el tiro, hace el lance... ...y los animales que están al lado salen corriendo... ...y entonces se pueden defender... Eso es lo bonito de la caza, pero no, no lo que nos ha pasado la, en la partida multi antes, que estaba bugueada, incluso no nos ha dejado recoger uno, uno de los trofeos, aunque hagamos caja. Bueno, vamos a, a recoger nuestro animal. Estamos ya llegando, lo vemos ahí, su contorno amarillo. Ha sido un buen, un buen disparo. Una plata, un nivel 2, 72 puntitos. Y vamos a seguir avanzando, a ver si localizamos a los animales que... Vaya, un lobo, un lobo Ahí sí viene para nosotros Pues nada, vamos a defendernos Seguimos escuchando el ruñido de lobo, mira, viene cómo viene corriendo Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién nos iban a atacar? ¿Los escuchamos? No, ya, ya han pasado volvemos a recargar nuestro rifle y vamos a, a ver el, la puntuación del lobo un 6 que nos ha dado plata porque le hemos disparado en el cráneo sería un oro, pero bueno, hoy estamos cazando íbices, así que continuamos la caza, vamos a acercarnos a, hacia el valle que está abajo, que es donde han huido los, los animales y a ver qué encontramos vemos un macho con un buen peso seguiremos las huellas y nos tocará bajar, bajar abajo del todo puesto que aquí no se les ve y ya vemos que, que está la cuesta hacia abajo y tendremos que ir. hemos bajado y ahí vemos un nivel 4 y otro nivel 4 vamos a intentar el lance disparamos a uno disparamos al otro antes de que pueda salir huyendo y vamos a, a recoger los animales yo creo que estos van a ser los dos últimos animales que voy a recoger puesto que hoy estoy muy enfadado por, por la partida de bug no por la partida de bug, realmente se ha bugueado porque alguien está haciendo trampas y nos fastidia al resto de jugadores que, que intentamos ser, ser limpios vamos a ver la puntuación que tenemos este un oro, 94 con un animal muy bonito y vamos a recoger otro y yo creo que vamos a, a dejarlo. Aunque miraría un poquito, a ver si hay alguno en, la, en el cortado ese. No vemos nada, aunque escuchamos un válido. No sé si es de, de bicho o de, o de muflón Pero bueno, vamos a recoger el último por hoy y a ver qué nos arroja. Otro oro, 92,60...